vamos a trabajar con el ejemplo de la clase de 10. Como pueden ver este ejemplo al igual que los ejercicios que se le distribuyeron para esta clase están, están en inglés así que tienen un desafío adicional que es trabajar con, con un código que está documentado en otro idioma. Pero bueno, vamos, la explicación vamos a hacerla en castellano como para poder entender eh, de qué se trata esto y esto es básicamente un juego que se trata de reacomodar un rompecabezas. Quizás en este caso nos convenga ejecutarlo para que ustedes vean de qué se trata. Básicamente lo que queremos armar es un tablero compuesto por números o sea una matriz que está desordenada y el objetivo del juego es dejarla ordenada. ¿sí? O sea, esta matriz es como está ahora, hay un espacio en blanco y los, los números que se pueden mover a ese espacio en blanco son los adyacentes o sea, en este caso el espacio en blanco lo puede ocupar el 4, el 6 el 5 y el 2 si yo quisiese poner el 3, el 7 el 1 o el 8 eso sería un movimiento que, que no, no es legal ¿sí? o sea, yo puedo mover el 4 a ese lugar puedo en este caso mover el 1 o el 3 o el 4 al espacio en blanco pero si quisiese mover el 2 me tiene que decir que ese movimiento no lo puedo hacer y tengo que ir moviendo las fichas a través de ese espacio en blanco que se va generando hasta lograr ordenar el array. ¿sí? O sea, tengo que tener esta matriz de dos dimensiones, que es el, el lugar donde vamos a alojar la información, ordenada de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacio. En ese caso tenemos que informarle al usuario que ha, que ha ganado el juego. Bien, para llevarlo adelante lo que, lo que vamos a hacer es desarrollar una biblioteca que la vamos a llamar game.c eh, y game.h en ella vamos a, a declarar unas cuantas funciones, una función que me permita limpiar la pantalla. Eh, así no se van imprimiendo una debajo de la otra, sino que siempre estoy dando la sensación de que lo hago en el mismo lugar. Vamos a hacernos una función que nos permita estar un tiempito sin hacer nada, eso se llama Sleep, ¿sí? dormir durante un tiempito muy chico la ejecución. Vamos a hacer una función que le da la bienvenida. Una que inicializa el array este de dos dimensiones, otra que lo dibuja por pantalla, otra encargada de mover la ficha, eh, o sea, esta función no solo se va a encargar de mover la ficha, sino si de, si de, de determinar si es un movimiento lícito, o sea, si es posible mover la ficha. Para eso tenemos que verificar que tengamos el espacio en blanco adyacente a nuestra ficha y vamos a tener una función más que nos va a permitir eh, determinar si se ganó o no. Y como al principio del, del código eh, tenemos una función que nos muestra la fecha y la hora actual, tenemos, la desarrollamos y la llamamos showDate. ¿Sí? Bien, vamos a ver de qué se trata el desarrollo de estas funciones porque después el main va a ser muy muy sencillo. Bien, qué ocurre con clear, que parece una simple función que es para, para limpiar o no la pantalla. Bueno, esa simple función que es clear depende del sistema operativo en el cual estamos trabajando. O sea, si el sistema operativo es del tipo UNIX, ¿sí? como, como los Linux de las máquinas virtuales que ustedes tienen, o es del tipo Windows, se, se escribe distinta. ¿sí? Entonces una forma de salvarlo es, nos inventamos nuestra función clear y utilizamos, creo que por primera vez en lo que van de estos ejercicios, quizás ya lo vimos a esta altura en clase, una, un if muy particular, que lo que busca es es una, es una de precompilador, o sea, busca si UNIX, ¿sí? o sea, si existe este define. Si este define existe, se ejecuta esta función, o sea, se compila clear con esta función system adentro, y si no, se compila clear con esta otra función system adentro. ¿Sí? Entonces, nuestro código, si se compila en Linux o se si compila en Windows, va a incluir una, una forma de llamar al a System con Clear o la otra. Lo mismo tenemos que hacer con la función Sleep, ya que en Unix la función es uSleep uh, ¿sí? y en Windows se llama Sleep. Como pueden ver, como yo estoy compilando en un sistema Unix, a, eh, a mí me avisa que se va, se va a incluir, la forma esta, ¿sí? System clear y sleep Para que nos quede igual en los dos sistemas, eh, nosotros le pasamos milisegundos. Pero como la de Linux o la de los sistemas Unix recibe en microsegundos, ya tenemos que multiplicarlo por mil. ¿sí? Así nuestra función, o sea, MySleep, recibe siempre en milisegundos independientemente del sistema operativo en el que estemos trabajando. Bien, hasta acá... Esas funciones que, que vamos a utilizar. La función que le da la bienvenida al, al jugador, como les contaba, hace un clear. Imprime por pantalla el nombre del juego. Muestra la fecha y la hora. Y hace un slip de dos segundos. ¿sí? O sea, aquí tenemos la, la función que da que inicializa ¿sí? el juego. Como pueden ver... Esta función utiliza unas cuantas, unas cuantas cositas. Vamos por partes. Recibe como parámetro lo que se denomina tablero. ¿sí? El tablero básicamente es un array de dos dimensiones que corresponden, o sea, en la, en la posición 00 vamos a encontrar eh, un número, en la posición 01 vamos a encontrar otro número. ¿sí? O sea, una dimensión hace referencia a las filas y otra a las columnas. ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar dentro de la inicialización de esto algunas variables. Una variable la vamos a inicializar con la cantidad. O sea, multiplicamos filas por filas por columnas y determinamos cuál es el tamaño total de ese array de dos dimensiones. Por otro lado, vamos a inicializar un array de una dimensión que tenga el largo del, del total. O sea, en el caso de nuestro juego que, que tiene un tablero de 3x3, vamos, este array va a tener 9 posiciones. ¿Sí? este array está, va a ser a efectos de, en cada posición del array, en la posición 0, vamos a colocar un 0, en la 1, un 1 y así sucesivamente, una vez que tengamos eso ordenado, vamos a desordenarlo, o sea, cómo lo vamos a desordenar, vamos a hacer un mix, ¿sí? aquí adentro, Muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio, si se acuerdan, en el ejercicio de las cartas. Eh, allí también habíamos hecho un mix que era básicamente recorríamos un array, hacíamos un burbujeo, pero la función que determinaba si teníamos o no que hacer el swap era aleatoria. Con eso logramos mezclarlo. Entonces, a esta altura del código, NumbersArray ya es un array que tiene los números desde el 0 al... 8, ¿sí? que son los números que van a intervenir en, en nuestro juego. El 0 va a representar la posición vacía. Y del 1 al 8, los números que tenemos que ordenar, ya está mezclado. ¿sí? O sea, nos quedamos con un array que está mezclado. Ahora vemos cómo lo usamos. Por otro lado, lo que nos interesa a nosotros es recorrer nuestra matriz de dos, de dos dimensiones. Una dimensión la vamos a recorrer con i y, y otra dimensión la vamos a recorrer con J. Y colocar en cada posición, un número que se encuentra en nuestro Array. ¿sí? Entonces, en la posición 0,0 vamos a, a colocar el número que quedó en nuestro Array en la posición 0. ¿Cuál es ese número? Lo desconozco. Por eso, eh, cada vez que nosotros corramos nuestro juego, cada vez que juguemos, el tablero va a aparecer ordenado de una manera distinta. Entonces nos va a plantear un nuevo desafío. Ese, esa posición del Array, que comenzó siendo un 0, después en cada iteración se va a ir incrementando. Así que con esta función ya tenemos inicializado nuestro tablero. ¿sí? Bien mezclado. Por otro lado vamos a utilizar una función muy simple. Que también recorre el tablero y lo imprime por pantalla. Esa función al principio nos va a indicar la cantidad de movimientos que llevamos hechos. Y va a recorrer el array nuevamente. Eh, como es un array de dos dimensiones. Vamos a recorrer la dimensión i y, y la dimensión J. ¿sí? Como pueden ver vamos a imprimir. Eh, cada uno de los números, excepto que se trate del 0, Porque si se tratase del 0, del en lugar del 0 vamos a dejar el espacio en blanco. ¿sí? Entonces pueden ver que si es mayor que cero, imprimimos el número, cuestiones estéticas, menores, o sea, aquí estamos determinando que va a ocupar siempre dos lugares, va a haber un pequeño espacio en blanco y va a estar, eh, va a estar este, este carácter como para, para poder generar el... el esta separación es meramente estético. Lo importante es que si se trata del cero, yo no muestro un cero, sino que lo que muestro es el espacio en blanco. ¿Sí? Y fíjense que cada vez que termino de recorrer una de las dimensiones del array, esto quiere decir que voy a dejar de recorrer columnas para pasar a una nueva fila, lo que voy a meter es un salto de línea. ¿Bien? O sea, salto dos líneas cuando voy a empezar con una nueva fila así que la función de, de mostrar es muy sencilla mostramos al inicio la cantidad de movimientos e imprimimos este array de dos dimensiones o matriz ok una de las funciones interesantes es esta es la función de mover una ficha ¿Qué recibimos recibimos el número de la ficha que pretendemos mover y debemos asegurar aquí que eso sea un movimiento válido ¿Sí? O sea, se tiene que tratar de un movimiento válido. ¿Cómo determino si se trata de un movimiento válido? Bueno, calculando la adyacencia del lugar que quiero mover al lugar en blanco. Como lo desconozco el lugar en blanco, ¿sí? yo solamente recibo el tablero, lo primero que tengo que hacer es calcular dónde está el lugar en blanco. Básicamente lo que hago es recorrer el tablero, ¿sí? de nuevo con I y con J por tratarse de una array de dos dimensiones, y preguntar si en esa posición en particular se encuentra el blanco. Recuerden, le pusimos blank space, pero se trata del, del famoso número 0, el cual no se imprimía. Si encontré el blanco, lo guardo en X, Y. ¿Sí? O sea, encontré el blanco, lo guardo en X, Inclusive aquí podríamos agregarle un break para no seguir iterando una vez que hemos encontrado, encontrado el blanco. Recuerden, el blanco lo tenemos en X Y. Ahora nuevamente vamos a recorrer el array. ¿Para qué? Para poder pararnos en la posición de la ficha que el usuario ingresó. Si el usuario ingresó que quiere mover la ficha 5, yo tampoco conozco cuál es la posición del array, eh, en qué posición de esta matriz se encuentra ese número 5. Entonces, al igual que busqué el blanco, tengo que encontrar esa ficha. A diferencia de lo que hice antes, que era preguntar por el espacio en blanco, voy a preguntar si esa posición en particular de la matriz corresponde a la ficha que ingresó el usuario. Si eso se da, ¿sí? ¿qué quiere decir? Que acabo de encontrar la ficha que el usuario quiere mover, pero todavía no sé si es válido el movimiento. Para ello tengo que calcular si esa ficha se encuentra adyacente al espacio en blanco. ¿Dónde teníamos el espacio en blanco? En X y en Y. Entonces, para determinar si es adyacente, vamos a preguntar si, por ejemplo, la X, que correspondía al espacio en blanco, difiere en 1 de la posición de Y y a su vez coincide con la posición de J. ¿sí? O sea, esto quiere decir que en una coordenada son coincidentes y en la otra difieren en 1. Eso me permitiría asegurar que son adyacentes. Y así debo analizar las, las otras posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que puede diferir en 1 de manera positiva en una coordenada o en 1 de manera negativa en esa coordenada. Este sería el otro caso. Y aquí analizo la otra coordenada. ¿sí? O sea, aquí me fijo si difiere en menos 1 con respecto a la i y, y aquí si es más 1 con respecto a la i. Esto, esto es relativamente sencillo. Básicamente lo que estoy buscando es ver si soy o no adyacente. Supongamos que lo soy. Si soy adyacente, bueno, lo que puedo hacer es mover la ficha ¿sí? a la posición X e Y, que era donde, estaba la, donde yo me había asegurado que estaba el espacio en blanco, y luego determinar que en la posición donde estaba el número que el usuario pretendía mover, coloco el espacio en blanco. Sí, ¿Se entiende? Aquí ya puedo retornar fantástico. En el código que se bajan, fíjense que les dejamos unos print comentados como para, para que puedan ir viendo qué valor toma eh, cada una de las cosas. ¿sí? Por último, ¿qué tengo que hacer? Determinar si el jugador ganó. ¿Cómo determino si ganó? Bueno, sencillo. Tengo que, para, para determinar si ganó, tiene que estar todo ordenado. ¿Qué quiere decir? Que yo ya a priori conozco los valores que va a ir tomando cada cosa. ¿sí? Yo sé que en la posición 00 0 tengo que encontrar un 1, en la posición 01 tengo que encontrar un 2, y así sucesivamente, hasta por último encontrarme el espacio en blanco. Entonces, lo que puedo hacer es recorro el array ¿sí? y me genero un contador, el cual de entrada va a valer 1. ¿sí? Como aquí lo inicialicé en 0 y aquí ya le incremento en 1, va a valer 1. Entonces, en la primera posición del array, ¿Sí? O sea, esta matriz en la posición 0, 0, yo me tengo que encontrar un 1. Si no me lo encuentro, ya puedo salir eh, indicando de que, de que aquí hay un error. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto vale 1. Pregunto si esto corresponde al último ítem. Si ya llegué al último ítem, quiere decir que nunca salí por error. ¿Se entiende? O sea, si nunca salí por error, se va a dar este caso. Que es que n es igual igual al último ítem. ¿Cómo calculo el último ítem? Multiplicando las dimensiones y restándole 1. O sea, en nuestro caso, 3 por 3 menos 1. Eso nos daría 9 menos 1, 8. Y quiere decir que si n vale 8... ¿Sí? En esta posición, o sea, si n logró tomar el valor del último ítem, el jugador ya ganó. Ahora, ¿cómo detectar si el jugador no ganó? Bien, lo que tengo que verificar en ese caso para ver si el jugador no ganó, es si en la posición en la que actualmente estamos, por ejemplo, en la posición 00 0 en el primer caso, difiero del valor de n. ¿Sí? En la posición 0.0 0, yo me tengo que encontrar un 1. Ahora en la posición 0.1. Yo ya incremento de nuevo n y me tengo que encontrar un 2. Entonces, si en esa posición no me encuentro un 2, ya, ya puedo asegurar de que aquí hay un error. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente. Si nunca, sal, nunca encontré un error. Voy a llegar hasta el momento en el que se da esta condición. Que n toma el valor del último ítem. Bien, entonces hasta aquí. Ya tengo, la posición que, ya tengo la función que me permite determinar si el usuario ganó. Hicimos la que nos permite armar el, armar el tablero y ordenarlo. La que nos permite determinar si es válido o no y mover la ficha. Y la que nos permite determinar si el usuario ganó. También por ahí habíamos hecho la, la que nos permite mostrar el tablero. ¿sí? Todo esto es como para simplificar el main. Bueno, aquí pueden ver eh, la función que, que muestra la hora. ¿sí? Que no, no hace mayores cosas. Eh, Hace un, un timer con, con la estructura del tipo time. Crea un buffer en el cual vamos a, a componer nuestro, nuestro string. Eh, creamos una estructura del, del tipo tm que la vamos a llamar eh, tminfo. A, a, a la función time le pasamos nuestro timer. Luego con local time obtenemos la tminfo. Recuerden que tminfo nos permite... Obtener por separado el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. ¿sí? Así que a, aquí básicamente la, la convertimos y en nuestro buffer nos quedó, nos quedó armada la información tal cual la, la queríamos mostrar. Pero bueno, en este ejercicio esto es eh, un accesorio, así que no nos detengamos mucho. Vamos al main, que es lo que nos interesa, a ver cómo armamos el juego. Muy simple, el juego va a dar la bienvenida al usuario. Obviamente primero creamos nuestro tablero, ponemos la cantidad de movimientos en cero, le damos la bienvenida al usuario, inicializamos nuestro tablero, o sea que nos, aquí ya nos quedó mezclado, y hacemos un while infinito. ¿sí? Siempre, siempre vamos a estar dentro de este while hasta que bajo alguna condición, las cuales van a ser que el usuario ingresa un menos uno, que quiere decir que quiere dejar de jugar, o el usuario gana, rompemos ese, ese lazo. Hacemos un clear, ¿sí? o sea, limpiamos la pantalla y dibujamos. Eso lo vamos a hacer todo el tiempo. Cada vez que demos una vuelta a este while, vamos a limpiar la pantalla y dibujarla. También, otra de las cosas que vamos a hacer cíclicamente es consultar si el usuario ganó. ¿sí? La primera vez esto no va a ser verdad, pero después, cada vez que el usuario genera un movimiento, podemos consultar si este ganó. Y en ese caso le mostramos un mensaje de... usted. Eh, usted ganó y, no, y rompemos el, el lazo del while, entonces termina nuestra ejecución. Ahora viene el momento de preguntarle al usuario cuál es la ficha que quiere mover. ¿sí? Entonces nosotros eh, en esta misma línea declaramos la, el auxiliar donde vamos a, a, a conservar esa información. Esto no está del todo bien hecho aquí. Podríamos declarar nuestro nuestro auxiliar una vez sola aquí arriba. Bien. Entonces, aquí está. Declaramos nuestro auxiliar una vez sola arriba, que es, que es como más prolijo en vez de estarlo declarando en, en cada iteración. Eso es, sería como gastar más tiempo a pesar de que, de que es válido. Entonces, le preguntamos al usuario que nos indique cuál es la ficha que quiere mover, guardamos el valor de la ficha, verificamos si es menos uno, salimos, y en el caso de que no sea menos uno llamamos a la función que realiza el movimiento. ¿sí? Le pasamos la ficha y el tablero. Si el movimiento no es legal, imprimimos durante medio segundo este texto. Luego, si fue o no fue legal, contamos el movimiento... Nos quedamos sin hacer nada durante 200 milisegundos y volvemos a empezar el ciclo. O sea, volvemos a dibujar el tablero, volvemos a verificar si el usuario ganó o no ganó y le pedimos que nos dé otra ficha. Hasta ahí es todo. sí, O sea, quedó muy sencillo el lazo de control en el main porque el fuerte del juego está, está en las bibliotecas que desarrollamos. Vamos a darle guardar por los cambios que, que hicimos. Vamos a compilar. No tenemos ningún error, ningún warning. Así que podemos probar el juego. Como pueden ver, aquí está la pantalla de bienvenida durante un tiempo. Y aquí se armó nuestro tablero, ¿sí? que está mezclado. Obviamente no vamos a hacer todo, todo el juego, sino básicamente lo que, lo que queremos demostrar es si, se, si permite mover los adyacentes. Ahí podemos ver que movemos el 4, lo devolvemos a su lugar. Movemos el 6, lo devolvemos a su lugar. Movemos el 5, lo devolvemos a su lugar. Movemos el 2... Lo devolvemos a su lugar y ahora vamos a tratar de mover los que no son adyacentes. El caso del 3 me dice que es ilegal. El caso del 7 me dice que es ilegal. El caso del 1 me dice que es ilegal. Y el caso del 8 me dice que es ilegal. ¿Sí? Entonces, ahora deberíamos eh, resolver el juego. O en mi caso, para salir, voy a pulsar menos 1. ¿sí? Y me dice que me saluda como para, para darme un mensaje. Hasta aquí fue... El, el juego de la clase número 10 Chau